¿Cuántos ah. <risa> 2 30 35, 100 Ok Ya ni me sorprendo Ya ni me sorprendo, ¿por qué? Porque... Parece algo que se repite un tema de cuando juego pero es que yo no puedo practicar jugar con nervios justamente ese es el problema eso es lo que realmente me jode. yo no puedo practicar jugar con nervios eso tengo que jugarlo al aprenderlo al momento entonces no sé no sé Suscribite. suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscribite suscríbete